Confieso que te tengo escrito un libro, mil poemas y otras tantas frases. Quiero regalártelo, llevarlo hasta tu casa, que me invites a pasar y ver que estabas desayunando sola, robarte una taza y servirte café, para cuando lo acabes, servirte entonces un te quiero. Sentarme contigo, que el calor de tus manos acabe con el frío de las mías, que tus piernas me reten a vivir bajo tu falda, descansar en tu vientre, que te des la vuelta y quedarnos dormidos. Despertar para ver los rayos de primavera, mirarnos de frente, enredarme en tu cabello. Hablarte al oído y empezar con los poemas que traigo en tu libro. Que escuches atenta las palabras del cielo y quieras llorar por tenerme contigo. Que te pares a mover las cortinas, abrir la ventana y así admirar tu silueta. Estire los brazos y me sonrías de perfil que camines con mi camisa por el pasillo y después de un rato regresas a decirme que hoy quieres desayunar conmigo